porque hay que aprender a leer lo que dice la etiqueta de la botella para que, sea, para que sepamos que estamos comprando el champán adecuado para lo que queremos acompañar como comida o como celebración. Eso es todo lo que les puedo decir. Revisen mis videos y espero que les gusten. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire.